Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal UZ Producciones. Estamos entregándoles algunas reflexiones del libro Oasis de Gonzalo Gallo González. No olvides suscribirse a nuestro canal. Bienvenidos. Un actor se confiesa. Testimonio del actor Alay Delon. No me creo cobarde. Pero a veces siento miedo. Me pregunto qué es lo que hago en el mundo. ¿Qué es lo que hacemos todos? Si supieran las veces que me he planteado esta cuestión, ¿pero dónde encontrar una respuesta satisfactoria? Un día conocí a alguien que al parecer la había encontrado. Ocurrió en las montañas de Aix Provence. Pasaba por allí con el coche y me detuve a charlar con él. Era un hombre sencillo, un campesino que vivía en una granja en ruinas. Y yo, todo un actor con su deslumbrante auto Ferrari. Dos mundos totalmente distintos se encontraban. Él era más feliz que yo. Vivía en paz con el mundo. Yo no. Poseía todo lo que deseaba. Yo no. Tenía esa sabiduría que dan la bondad y la sencillez. Yo no. Corrección Lo que sigue es para los padres que no corrigen a sus hijos con el sofisma de posibles traumas. Los monos tienen varios tipos de castigo, según la gravedad del delito el más suave es una mirada feroz del jefe. El número dos es el lavado del suelo. El jefe mira al culpable y hace como si estuviera limpiando el suelo con una bayeta, Como si le dijera, ten cuidado, te voy a usar como trapo de aseo. No es una simple amenaza. Si el transgresor no empieza a comportarse bien, el jefe lo coge por el cuello y lo refriega contra el polvo. El peor castigo es un mordisco en la nuca. Si no hay cambio, viene la expulsión de la manada. Hay padres de familia que confunden el amor con la alcahuetería, se hacen cómplices de las fallas de sus hijos. Amar no es alimentar vagos y cuidar irresponsables, a no ser que se esfuercen por cambiar. Muchas gracias. No olvides suscribirse.